Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien tú llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado, aleluya, aleluya. Buen día, queridos hermanos y hermanas, todos y todas del despertar del cristiano. Damos gracias a Dios por este tiempo tan favorable que tú nos concedes la Pascua de Jesús, que tiene que ser nuestra Pascua. Pido a Dios que cada uno de ustedes esté bien, al igual que todas sus familias. Vivamos este nuevo día con espíritu de resucitados. Oremos, aquí estoy, Señor, porque tú me has dado la inmensa posibilidad de hablarte, gracias a porque podemos comunicarnos contigo, porque eres un Dios que nos escucha y nos bendice. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por la familia, por la comunidad y por todo lo que a través de ella nos ofreces. Danos la gracia de vivir con gozo y gratitud tu Pascua que es nuestra Pascua. Permíteme ser testigo fiel y creíble de tu resurrección. Amén. Vamos a reflexionar con la palabra de Dios de este día. Las oraciones de la Eucaristía de este día nos hablan de dar frutos abundantes como consecuencia de los dones recibidos en la Pascua. Es lo que estamos viviendo reflejado en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tras la efusión del Espíritu Santo, aquellos discípulos temerosos, cobardes, que no habían comprendido nada de lo que el Maestro les había dicho, no pueden sino llenar a Jerusalén de sus enseñanzas y proclamar a los cuatro vientos la vida eterna que ellos mismos están comenzando a gustar en el relato de los hechos de los apóstoles se nos cuenta cómo los doce que tras pentecostés habían perdido el miedo y se habían lanzado a la calle a predicar la doctrina de jesús y no se escondían para acusar a los judíos de la muerte del maestro son llevados ante el consejo que con anterioridad les prohibió enseñar en nombre de Jesús para ser juzgados o por lo menos amonestados por su actitud. Ellos replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aún más, insistieron en que ellos habían matado a Jesús colgándolo de un madero y que Dios lo resucitó y lo exaltó para otorgar a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Esta respuesta exasperó a los judíos y decidieron acabar con ellos, pero no fue así. Llama la atención cómo tras recibir el Espíritu Santo los apóstoles Hombres temerosos que se encontraban recluidos por miedo a los judíos son capaces de olvidarse de todo y salir a pregonar a los cuatro vientos las maravillas del reino de Dios y la obra tan impresionante del que fue su enviado, Jesús. Es el Espíritu Santo el que realiza esta obra admirable en todo aquel que esté dispuesto a renunciar a su propio proyecto y entrar en el proyecto de Dios. Es Él quien nos hace testigos, es Él quien nos ayuda a no tener miedo, a no desconfiar y a ser capaces de denunciar las injusticias y proclamar la verdad, porque esto nos traiga persecuciones y sufrimiento por el reino. Es Dios, Él, el que lleva nuestra carga y el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este relato no se quiere hacer una llamada a la desobediencia de las leyes humanas, pero sí que tengamos una serie de prioridades y por lo tanto, la obediencia a Dios en alguna ocasión puede estar por encima de la obediencia a los poderes terrenos. Al igual que los apóstoles, tras Pentecostés no debemos tener miedo y ser fieles a Dios, siguiendo los ejemplos de Jesús como insistía San Juan Pablo II, «No tengan miedo de optar por Jesús». El Salmo nos dice, si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Muchas de nuestras oraciones están motivadas como este Salmo por los problemas y dificultades que nos abruman. Cuando estamos desesperados, clamamos a Dios. Ciertamente, este es un tiempo favorable y por lo que vivimos y por la pascua el mal nunca está sobre el bien no te olvides de eso por favor dios no está castigando no tiene tiempo para castigarnos tal vez como papá nos ha soltado un poco las manos para que recapacitemos del profundo egoísmo y maldad que tenemos pero el Salmo quiere darnos una visión más profunda de la realidad que no se detiene en las meras tribulaciones y en la angustia. Quienes confiamos en Dios, hemos de saber ver más allá. Cuando sufrimos porque intentamos ser justos, estamos compartiendo el dolor de Cristo. Cuando afrontamos el ataque de otros, por querer ser coherentes y fieles, hay alguien que siempre nos apoya. Decía Gandhi que cuando todos te abandonan, Dios se queda contigo. Y es así. Él nos mira con amor y aunque no nos parezca evidente, nos está apoyando y sosteniendo. Nos ama nos defiende, nos da fortaleza y nos guarda un lugar junto a su corazón. Hoy el Evangelio nos invita a dejar de ser terrenales, a dejar de ser hombres que solo hablan de cosas mundanas, para hablar y movernos como el que viene de arriba, Juan 3.31, que es Jesús. En este texto, vemos una vez más que en la radicalidad evangélica no hay término medio. Es necesario que en todo momento y en toda circunstancia nos esforcemos por tener el pensamiento de Dios, ambicionemos tener los mismos sentimientos de Cristo y aspiremos a mirar a los hombres y, a la circunstancia con la misma mirada de Jesús. El texto que hoy leemos es el último testimonio de Juan, el precursor del Señor. Todo el cuarto evangelio aparece como un gran proceso a Jesús, porque constantemente recurre al testimonio, testimonio del Padre de Jesús Jesús, del espíritu y finalmente de los discípulos todos estos testimonios están precedidos por el de juan bautista el amigo del esposo el que sabe que tiene que menguar para que él crezca juan puede dar este testimonio sobre el hijo porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5.5 Es una medida rebosante, una medida sin medida, que se derrama, y este Espíritu es el que nos permite dar testimonio. Juan puede dar este testimonio porque sabe que el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano, no en las suyas propias y esta es su alegría, su plena alegría, su misión ha llegado al final. También nosotros hemos renacido por la resurrección de Jesucristo a una vida nueva. Renacer a una vida nueva implica tres cosas, según nos dice San Juan en su primera carta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 preveía a sus discípulos contra las, los escribas y los fariseos que se habían sentado en la cátedra de Moisés y enseñaban al pueblo las Escrituras, pero sus vidas estaban muy lejos de lo que ellos enseñaban. Hagan y cumplan todo cuanto les digan, pero no hagan según sus obras, pues dicen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 narrados en Hechos 2, 43, 47 y 4, 32, 37. En ambos casos, los testimonios tienen como, como propósito dar a conocer el nuevo cambio de vida, la plenitud de vida en Cristo, el cambio de una vida mediocre a una vida de calidad. Hoy el mundo la familia el barrio la comunidad y las parroquias necesitan de los ejemplos de vida tanto personales como colectivos que conlleven a un cambio radical y cuyo resultado sea una vida feliz y agradable necesitan este testimonio los padres de familia los hijos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 Dio su vida como sacrificio vivo. Todo su ministerio es ejemplo de santidad y de obediencia a su Padre Celestial. En la medida que estemos preparados para dar ese testimonio, testimonio verdadero, estaremos listos para para vivir nuestra vida cristiana con heroísmo, demostrando lo que Cristo puede hacer con nuestras vidas. El mundo podrá decir, miren cómo se aman. Desde ese hecho, muchas personas podrán ser edificadas y ser agradecidas al Señor por el cambio operado en sus vidas. Servicio y testimonio siempre van juntos. El uno y el otro se identifican. Nuestro mundo tiene necesidad de aquello que es auténtico. ¿Qué más auténtico que las palabras de Dios? ¿Qué más auténtico que quien da el Espíritu sin medida? Juan 3, 34. Es por eso que el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Juan 3, 33. Coherencia entre fe y vida. Un cristiano coherente es aquel que sostiene que sus obras, lo que cree y afirma de palabra, no hay diferencia entre lo uno y lo otro. Se descubre en él o en ella una estrecha unidad entre la fe que profesa con los labios, la fe acogida en su mente y corazón y su conducta en la vida cotidiana. Su fe pasa a la acción, se muestra y evidencia por sus actos. Así, los principios, tomados del evangelio orientan su conducta y su pensamiento cristiano la piedad y afecto y se reflejan en la acción práctica esta coherencia de vida no solo cuando las cosas se le presentan fáciles sino también cuando es puesta a prueba un cristiano coherente con su fe y su condición de bautizado en cambio es aquel cuyas obras contradicen abiertamente lo que sostiene con sus palabras, lo que dice creer y lo que su corazón anhela en lo más profundo de su ser. Es, por ejemplo, aquel que dice, «Soy creyente, pero no practicante», es decir, lo que llamamos un agnóstico funcional un bautizado que aunque a veces va a misa y reza algo, de vez en cuando actúa del mismo modo cuando lo hace un hombre que no cree en Dios, que no conoce la fe. Incoherentes somos también nosotros quienes nos hemos encontrado con el Señor Jesús y nos esforzamos por llevar una vida cristiana seria, cuando negamos con nuestras obras las enseñanzas del Evangelio, cuando no hacemos lo que a otros predicamos o les exigimos. Ciertamente, todos más o menos tenemos algo de incoherente. Como cristianos, nuestra conducta debe ser ejemplar. Debemos estar siempre contentos, ser amables, afables y cordiales de palabra clara y persuasiva que dirige y forma sin herir, no violentos. No debemos olvidar nunca que somos personas que tratamos con otros, aun cuando querramos hacer bien a otros. No somos ángeles, y por tanto, nuestro aspecto, nuestra sonrisa, nuestros modales, el trato a los demás, son elementos que condicionan la eficacia de nuestro testimonio. Dificultades para vivir la coherencia cristiana existen. Estas dificultades para vivir la coherencia las encontramos dentro de nosotros mismos en nuestra fragilidad o en nuestra débil voluntad ante nuestra inclinación al mal, ante los malos hábitos o vicios de los que a veces es difícil despojarse. No es raro experimentar que aunque me haya propuesto firmemente ser cada día más santo, haga el mal que no quiero y que deje de hacer el bien que me había propuesto hacer. El apóstol Pablo reconoce en sí mismo esta incoherencia que agobia su espíritu, cuyo origen atribuye al pecado que había en mí. Pidamos a Dios, día a día, a través de la oración, cuestionar nuestro corazón, custodiarlo, para saber quién lo habita, si es Dios o si le damos paso al mal espíritu. Es una tarea de todos los días revisar nuestra vida y con mucha sinceridad ver nuestro comportamiento y decir hacer los cambios necesarios. Volvamos al sacramento de la confesión si es necesario. Busquemos ayuda si lo necesitamos. Urge ser testigos creíbles del Señor, no con discursos o palabrería, sino con nuestra vida coherente. El Señor nos recuerda hoy que ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Para nada aprovecha ya sino para tirarla y para que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse la ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a cuantos hay en casa. Así ha de lucir su luz ante los hombres para que viendo sus buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Antes de terminar este momento con ustedes, quiero decirles, queridos hermanos y hermanas, esta alegría pascual es el mejor testimonio de autenticidad de nuestra vida cristiana, y no se trata de ser individualmente alegres, se trata sobre todo de formar comunidades pascuales que irradien y vivan cotidianamente la alegría. Hoy nos hace falta recuperar la alegría de la Pascua porque el misterio pascual debe convertirse para nosotros en fuente inagotable de verdadera alegría es vivir la inquebrantable certeza de la cercanía y presencia del Señor resucitado. Queremos vivir esta alegría, no es ignorar el dolor, el sufrimiento y la muerte, no, es descubrir el sentido de la cruz desde la fecundidad de nuestra Pascua. La alegría pascual no se trata de una alegría superficial y pasajera, sino de una honda alegría que solo nace de la cruz y que es fruto del amor. La Pascua nos pone a todos nosotros ante la inevitable y gozosa experiencia de lo nuevo. La presencia de Cristo resucitado, el hombre nuevo, es fuente de, de invitación a renovarnos profundamente en él y por el espíritu. Que el poder de Cristo resucitado nos libre y nos proteja del letargo, la indiferencia, la apatía, la incoherencia y de tantos males que nos aquejan. Que la bendición pascual más grande que podamos recibir en este tiempo pascual sea el aprender a transformar nuestra vida siendo testigos creíbles de Cristo resucitado. Para vivir necesitamos en nuestra vida diaria podemos ejercer la misión de ser testigos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 Estamos nosotros llamados a ser signo de unidad y ser coherente con lo que hacemos y decimos. A testimoniar con nuestras vidas y desde lo cotidiano sin hacer grandes cosas. Que el Señor bendiga grandemente a cada cristiano, a cada cristiana que día a día batalla contra todo mal con el fin de testificar que seguimos al Dios de la vida, que Dios nos dé la gracia de desear y hacer realidad en nuestra propia vida, el ser testigos creíbles. Cuánto necesitan nuestros ambientes, las personas, esas personas coherentes, que más que hablar mucho y ser su vida que hable, pidamos a Dios que nos ayude a ser como los apóstoles, hombres y mujeres decididos y llenos del Espíritu Santo. Mis felicitaciones a la querida parroquia de la Divina Misericordia de la Yaguita de Pastor, en unión de mi querido hermano, el padre Víctor Elvis. Muy bonitas y lucidas sus fiestas patronales. Bendiciones para todos ustedes. Buen día les conceda Dios a cada uno y a cada una. Bendiciones.